Pues dímelo ahora. Es hasta febrero, hasta marzo, hasta enero. Estamos negociando la vacación del señor Gulco. Diego, cómo estás, Diego Gulco. Muy buen día. Bien, cómo buen te día, va. Día, Todo bien, Don Gringo González. Oye, me acabas de dar la noticia que este es tu último programa del año 2022. De este año sí, me toca. Oye, qué, qué dramático. Partir, esto. Pero... ¿Y qué van a hacer los cinéfilos? ¿Qué qué? ¿A qué fuente van a recurrir? ¿De qué agua van a beber? Es gravísimo, ¿no? No, tremendo, sí, sí. tremendo. Ya le estás generando una, un estrés. Haremos una cosa. En el Facebook de Nada que ver, del programa que venimos emitiendo los domingos, vamos a ir poniendo algunas recomendaciones para lo que queda de fin de año, ya que el gringo no me deja tomar vacaciones tranquilo. <risa> No, para nada, para nada. Merecidas vacaciones que se va a tomar Diego. Eh, lo que estamos negociando es tu vuelta, ¿no? Porque sí. ya, ya no estás la próxima semana, bien. Pero ¿cuándo vuelves? Ese es el problema, ¿no? eh, bueno, no, Primero, vuelves. No, estoy en enero, pero voy a estar con varias cosas, qué sé yo. Pues estamos me, hablando me... de febrero. Febrero. Sí. Después del carnaval, porque sí. es largo febrero. Y, y no me hagas madrugar mucho. Bien, ok, perfecto. Trato yo no hecho. soy como vos. <ríe> Trato Nunca he sido. No, está bien, es mejor. Más bien, cuando yo estoy llegando, tú estás claro, volviendo. Sí, una hay, cosa sí. Algo así. Dale. ¿Qué novedades, Chico? ¿Cómo viene el jueves? Eh, bien, eh, con alguna... Es decir, son recomendaciones que creo que hicimos el jueves pasado, pero teníamos un desfase de fechas. Eh, de inicio había un estreno nacional muy, muy importante. Que lo que pasó es que la semana pasada fue la, el avant-premier, el preestreno ¿La película de Rodrigo Bellas? Sí, y se estrena efectivamente hoy en todos lados. Ajá. Ayer fue la gran premier en Santa Cruz, la, la ha venido haciendo en las distintas regiones, con muy buena repercusión, y bueno, ahora se está, se está estrenando. Oficialmente ya para el público, entonces, a partir de a hoy. A partir de hoy, ¿Cómo sí. ¿Cómo se llama la película? La ver, película tiene tengo... un lindo título, se llama Boy Rojo Sangre, eh, Red Blood Ox en inglés Y lo digo en inglés porque la película está en gran parte hablada en inglés Está protagonizada por una pareja de actores norteamericanos Y una gran actriz boliviana, Andrea Camponovo eh, Y sucede en Tarija y en unas eh, zonas boscosas de Nueva York Está filmada en ambos lugares Es un poco de terror, ¿no? Es, o, o no. es como de. Suspenso. Sí, de un thriller psicológico. Eh, no es de terror propiamente, pero sí es bien inquietante y atemorizante. Está muy bien hecha. Tiene muy buenas actuaciones de los tres protagónicos y otros más. Eh, muy excelente fotografía. Linda música, no, está muy bien, la verdad la, la recomiendo ampliamente, es para mayores de 18, por supuesto, eh, es fuerte, te, te deja así sacudido. Y bueno, quienes tuvimos la fortuna de ir a la premier eh, tuvimos además una serie de comentarios que dio el propio Rodrigo Bellot, eh, ahondando en la temática de la película, que... ...que no es lo que parece, que va a otra cosa... ...pero aún así sin saber necesariamente eso... ...y no lo voy a adelantar para no spoilear... ...o no crear perjuicios en la gente... ...pero incluso a, a mí no sé si me gustaba más no saber tanto... ...porque te deja claro. zumbando un montón claro. de cosas, ¿no? El... De acuerdo. Vale la pena. Realmente, mira, este ha sido un año increíble para el cine boliviano... ...se han estrenado películas como nunca... Eh, muchas de ellas muy buenas realmente y no porque lo diga yo sino porque han tenido repercusión internacional muchísimos premios etcétera etcétera y además lo que es muy lindo muy interesante es que son una diversidad de estilos y de géneros que pocas veces se ve eh, qué sé yo me acuerdo en los 90s en algún momento de esa década que en la argentina hubo todo un movimiento de nuevo cine que tenía como un estilo en común de alguna manera y había temáticas urbanas, marginalidad, qué sé yo, que se repetían bastante, que estaban muy presentes. En cambio, en el cine boliviano, ahora tienes una diversidad bárbara. Hay comedias, hay dramas, hay películas más de iniciación juvenil, hay de todo, y vale la pena. Lo que es importante es que el público vaya. Así que usted, que me está viendo por ahí... Deje la molice, apague las plataformas. Y si va al cine, por una vez, sí compre las pipocas, pero en vez de superhéroes y esas cosas que ya van a llegar, vaya a ver cine boliviano. Uh -huh. Le va a servir al cine boliviano y también a usted. Qué bueno, buen, buen, buen consejo. Eh, Esto se estrena entonces hoy, eh, ¿dónde? ¿A qué hora? Se estrena en las salas, en todo tipo de salas. Cinematecas, salas comerciales, multisalas, etcétera, etcétera. Perfecto. Importante este lugares. fin de semana ir a verla, ¿no? Sí. Siempre hacemos esa sí. recomendación. Y también están todavía con vigencia en algunas salas eh, Utama, la película, la gran película nacional de Alejandro Loaiza, que ya va por 41 premios internacionales. ¿Qué tal eso? Impresionante. Algo, algo nunca visto. Nunca, nunca visto. Eh, y también está Pseudo en la Cinemateca. Buenísimo. Un thriller policial de Gori Patiño. Buenísimo. A propósito de Utama, hoy el periódico Opinión publica una información en sentido de que ayer se había conocido una suerte de prelista o algo así de todas las películas que están ahorita aspirando a entrar a, a ahí, al Oscar, ¿no es cierto? Como, ah, puede eh, ser, eh, ¿Sí? sí, sí, porque el Oscar tiene varios pasos. Primero, cada país manda su selección. Exactamente. Entonces ahí puede haber. Eh, de, ¿Qué sé yo? Si somos 180 países, habrá 179 compitiendo para mejor película no norteamericana, mejor Exactamente. Película extranjera, algo así. Eh, pero después van haciendo la short list, la lista corta. Claro. ¿Sí? Entonces, pero ya. Pero en esta lista, así. en esta lista larga, si se llama así, está, está Utama, ¿no? Fíjate, sí. dice un comunicado que hizo ayer la Academia, ah, genial. el Oscar, y no dice sabía. que eh, ha mostrado un unas extensas listas de producciones que aspiran a la preselección de tres candidaturas, Mejor Película de Animación, Mejor Película Documental y Mejor Película Internacional. Ahí Esa. es donde entra sí, la, la... Sí, la, la, la, sí la le cambiaron hace unos años el nombre a la categoría, se llama así ahora, Mejor Película Internacional. Exactamente, y fíjate, aquí está Qué hablando bien. justamente del tema, eh, Mejor Película Internacional, dice, los 92 largometrajes internacionales. Son 92, escucha eso. 92, enfrentan una dura competencia, ya que entre ellas están realizaciones de cineastas consagrados. Por ejemplo, Bardo dice, falsa crónica de unas cuantas sí, verdades la de, de, la, Iñárritu. de, de Iñar, Iñárritu, ¿no es cierto?, de México. Y claro, 1985, Argentina, 1985, claro. que es de Santiago Mitre. Sí, sí, que ¿no? es la nominada. Por y Argentina. aquí fíjate que mencionan otras películas, ¿no es claro. cierto? Está, por ejemplo, Blanquita de Chile, Los Reyes del Mundo de Colombia, El Empleado y el Patrón de Uruguay, Marte 1 de de Brasil, Domingo y la Niebla de Costa Rica, Lo Invisible de Ecuador, Bantú Mama de República Dominicana, El Silencio del Topo de Guatemala, El Cumpleañero de Panamá, etcétera. Y bueno, en esta reñida Carrera dice aparece la película Utama, ¿sí? del gran director paseño Alejandro Loaiza. Así que bueno, ahí está la cosa. Sí, sigue, sí, sigue, sí, la... sigue en carrera, que eso es lo carrera. importante. Entiendo que después de esta preselección hay una más. Creo que en un mes o algo por el estilo. Donde, donde irán quedando... Donde, claro, van filtrando, ¿no? De Entonces acuerdo. van quedando menos. Y bueno, ya a finales de... A inicios de marzo creo que son los Óscares. Solo llegar ahí a la nominación ya olvídate ¿no? Sí, sí. Eso sería es. ya... Ya estar entre a lista corta es muy importante. Impresionante. Bueno, muy bien. ¿Qué más ¿Sí? tenemos? Después tenemos una película en el ciclo de cine alemán que tiene la Cinemateca, el día de mañana a las 7 de la tarde. Es una... Comedia juvenil, bastante entretenida, que se llama Misión Ouija Funk. Un nombre raro, ¿no? ¿Ouija es la...? Ouija, no sé, U-I-J, o Ulia Funk. Ah. Puede ser también, te resulta más eh, esclarecedor. Lo de Ouija me llama la atención, es el juego famoso ese, ¿no? Que es contacto con los seres. Eh, pero sí, pero quizás es eso. Pero bueno, es una historia de jóvenes. Ya. Eh, que viven una sí, serie de y plena me parece que es Ouija. ahí veo algunas cositas que ¿Sí? sugieren Ouija. mira ahí una, está. Una llamitas paseando llamita. en Berlín interesante no, ¿sí? Sí. de la directora Bárbara Cronenberg ahí está esto no se no se exhibe en Bolivia o si sea, no no es una película muy reciente es de, de, de principios de este año ya sí y está dentro misión Ulia Funk Ulia Nada bueno, que ver con William. Con no confundir con él. Con Qué lindos título que nos inventamos, ¿no? ¿no? Buenísimo, si fuéramos tituladores. Bueno. ¿Esto entonces, Cinemateca? Está en una función única mañana a las 7 de la noche. Bueno, sí. recomendable. Sí. Y por otro lado, bueno, volvemos a una película de terror, así es como la han presentado, es eh, un romance eh, caníbal, de un director italiano muy connotado, Luca Guadañino, hasta Los Huesos. Aquí lo estamos viendo. ¿Romance Caníbal se llama? El, no, yo le pongo al género, porque parece que hay algo medio caníbal, es una historia de amor entre esta chica y el protagonista. O Tino sea, llevan su amor hasta el canibalismo. Algo así, parece. ¡Qué tremendo! Hasta sí. los huesos, bueno, qué nombre, ¿no? Sí. ¿Qué eh... es una...? Es, es, ¿Terror, Suspenso? ¿Qué sería esto? Sí. Eh... Eh, por lo que yo he visto, es, está catalogada como de terror. Ajá. No sé exactamente. Y bueno, el director viene con muchas recomendaciones. Los actores, este Timothy Chalamet, eh, ha sido protagonista de Dunas y varias otras películas recientes eh, bien destacadas. Y la actriz también, no recuerdo el nombre ahora, pero viene destacándose muchísimo, uh -huh. esa muchacha. Sí. Y con este papel ha dado un paso muy grande. Correcto. ¿En qué salas está esta película? Esta está también en, en varias salas comerciales y en la Cinemateca. Muy bien. ¿Sí? Perfecto. Y después tenemos unas curiosidades, de las que no, no tengo imágenes de apoyo, que son dos festivales que de alguna manera se superponen y se cruzan tanto en la Cinemateca como en la ciudad, al menos en La Paz. Eh, que son el Festival Radical, que es, daba inicio el viernes anterior, con el estreno de otra película nacional, el disco de Piedra, de Geraldino Bando. Eh, pero bueno, ahora continúa todavía este viernes eh, con varias películas, viernes y sábado, está... Gambote, eh, 50 kilos y el cine ha muerto. Y el sábado hay otras películas como Rostros y Memoria de un Olvido. Esto es en la Cinemateca. Y también eh, comienza el, este fin de semana otro festival más confuso que ya desde su nombre nos, nos resulta, nos causa zozobra. El Festival Cultura Caótica que varias veces he tratado de tener información... ...de que me expliquen de qué va, dónde y cómo... ...y hasta ahora no no No, no lo puedo señales. No. ¿Dónde es esto? No ¿Avisan dónde es o es parte eh, del caos? Creo, no sé. ¿No bien. avisan dónde es? Y... Mira, es que el problema es que es en varios lugares... Ah, ...y no sé es bien cuándo... Sí, es caótico. Hay algo en la Cinemateca, creo que hay algo en el 6 de agosto... ...y algo en otros lugares un poco más eh, independientes... Pero no tengo los detalles, sino con gusto los habría dado. Y también esta noche, hoy a las 7 de la tarde, con entrada libre en la Cinemateca, hay una muestra de animadores bolivianos, de cortometrajes de animación, que se van a presentar allí, a las 7 de la noche en la Cinemateca. Correcto, me has hecho un recuerdo, tengo una invitación que me han hecho de la Cinemateca, de unas fotos, que ¿No? tiene que ver con el tema de la alimentación, las abejas, ¿no ¿Ajá. te suena? No, no te suena. No, no he no, sido invitado. No pero... te suena, sí. Eh, no, no, no, no. Tengo, tengo la información, me mandaron la información, la voy a, la voy a rastrear ahora y en el segmento de, donde estemos hablando de cultura con Diane la vamos, a, ah, claro. la vamos a presentar en ese momento. Pero es también en la Cinemateca, por eso me vino. Claro, debe me vino ser a la memoria. en la galería de la Cinemateca, me imagino. Es, son fotos. Claro, porque tiene su espacio de eh, ahí al, al fondo, una pequeña galería donde esto queda durante bueno, el tiempo que dispongan, ¿no? De acuerdo, imagino de acuerdo. Me imagino que es eso. Bien, aquí lo tengo, mira, fíjate. Es, eh, aquí lo tengo, mira, hasta, hasta incluso me han mandado. Red Polinizar, Comunidades Agroturísticas, ah. eh, están presentando, esto es... Eh, Imágenes viajeras, así es como se llama, ahí lo tenemos, mira, qué bueno, claro, imágenes claro. viajeras, ahorita les voy a pasar un video, nos han pasado un video muy bonito, imágenes ah, viajeras, sí. sí, que son eh, fotografías eh, que tienen que ver con eh, viajes agroturísticos, ¿no? gente que se dedica a esto, 8, 9 y 10, eh, de 10 a 22, decía. En la Cinemateca. Sí, y ¿Sí? tienes una serie de actividades hoy a las 18.30, la inauguración propiamente, mañana a las 7, el reconocimiento a agroturistas destacados y entidades. Así es. Y el sábado, creo que a las 4 de la tarde. Correcto. Bueno, yo me engancho con la Cinemateca aquí por, por un poco por... Por estar a tono contigo, que tienes una, <risa> siempre una agenda generosa. Se suspende la mejor película del mundo hasta, a, hasta, hasta la Vuelta de Diego. Sí, hasta el próximo año. Hemos tenido una última función muy linda, muy concurrida. ¿Qué con, eran era los Transformers? Los Transformers, Exacto. sí. Una legión de fanáticos muy interesante. Con un, trajeron unos muñecos, algunos de este porte, buenísimos, la verdad. Una belleza. Yo desconocía esa cultura, esa tribu urbana. Y la verdad, Japón. esa cosa. Verdad. Mira. Bueno Diego, feliz vacación, qué te voy a decir, muchas que la gracias. pases muy bien, feliz navidad, Igual feliz para año ti, nuevo, todo lo mejor. prosperidad, justicia social, alegría y baile. Que no es poco, ¿Sí? dale, buena vacación y te estamos esperando, Re todo digo, lo mejor, muchas gracias, gracias. Diego. un gustazo. Diego Gulco, nuestro capo de todos los jueves, que se va a tomar una, una pequeña y merecida por supuesto vacación y prontito estará de vuelta acá para contarnos novedades del eh, séptimo arte.